Imagina poder triplicar los ingresos de tu MLM o tu empresa de Network Marketing y conseguir que tu equipo duplique más rápido y más fácil que incluso los que más ganan de tu empresa. Imagina poder hacerlo sin tener que gastarte una fortuna en herramientas y publicidad, sin tener que comprar ni llamar costosos clientes potenciales, sin tener que trabajar más de un par de horas al día y sin tener que reclutar a tus amigos y familiares en tu organización. ¡Nunca más! Esto es... Power Lead System ¡Todo en uno! Ahora por primera vez se ha equilibrado el terreno de juego con todos los cambios en tecnología la economía y muchas más cosas en los últimos años solo disponer de un gran producto y un gran plan de compensación ya no es suficiente para tener éxito en esta industria sin las herramientas adecuadas formación y sistemas las posibilidades de tener éxito en esta industria son casi cero con PLS te damos todas las herramientas, todos los recursos, formación, sistemas, entrenamiento, consejos, secretos, técnicas, planes, estrategias. Todo lo que necesitas para crear cualquier organización de Network Marketing más rápido, más fácil y a más largo plazo que nunca han. De hecho, al convertirte en miembro de PLS recibirás más de $500 dólares en formación, herramientas, asesoría y sistemas probados para llevar cualquier negocio en la red al siguiente nivel rápidamente. El reto es que aunque dispones de un gran producto y un increíble plan de compensación, aparte de una página corporativa, dispones de poco o ninguna presencia en la red. Así que cuando envías a un cliente potencial allí, no sabes si tan siquiera la han mirado o no. Y en caso de que lo hiciera, no se va a acordar de mucho de lo que se lee. Y a no ser que lo continúes llamando y enviando emails es poco probable que lo mire de nuevo. Estos son los hechos. La gente retiene 10 veces más información cuando ve y escucha una presentación visual que cuando simplemente ve un texto escrito. Una persona necesita 7 exposiciones a un determinado producto, servicio u oportunidad de negocio antes de tomar una decisión de compra. Y la manera en que se introduce a la gente en una oportunidad de negocio es durante su primera formación de duplicación. Con PLS tienes a Acceso completo a presentaciones interactivas para dar a tus clientes potenciales algo que puedan ver, oír y recordar que les animará a inscribirse a tu negocio. También dispondrás de tus propias páginas de aterrizaje con un sistema autorespondedor de seguimiento, de manera que sabrás exactamente quiénes han visitado tu página, cuánto tiempo la han visitado y tu sistema autorespondedor les hará llegar emails, correos durante tantos días como tú quieras hasta que decidan hacerse miembros de tu negocio o comprar. Y cuando la gente vea lo fácil que ha sido para ti compartir con ellos tu negocio y cómo tu sistema ha hecho el 95% del trabajo por ti, será hasta 7 veces más probable que dupliquen esta acción que si solo les hubieras enviado a una página corporativa, lo que significa que tu equipo y tus ganancias pueden crecer hasta 7 veces más rápido y más fuerte que nunca antes. Muchos de los líderes de esta industria están pagando cientos de dólares por solo alguna de estas poderosas herramientas y tú no solo recibirás estas, sino que además recibirás un rotador de tráfico para que puedas dividir tu tráfico entre tantas páginas o negocios como quieras, un sistema de gestión de contactos para que puedas ver todos los clientes potenciales que han visitado tu página y hacer un seguimiento con ellos cuando quieras. La mejor formación de algunos de los líderes con más éxito de esta industria en cómo maximizar los resultados con estas herramientas y multiplicar tu potencial de ganancias y mucho más. Sabemos que cuando empieces a utilizar estas increíbles herramientas y veas cómo tus ganancias van en aumento, vas a querer compartirlo con todo el mundo que conozcas, cómo beneficiarse de ello y queremos recompensarte por ello. Es por ello que no solo vamos a enseñarte a explotar tus ganancias en tu actual empresa, sino que también puedes ganar dinero por el mero hecho de ser miembro de PLS. Al visitar nuestra página web, y proporcionarnos tus datos, incluyendo tu nombre y email. Nuestro sistema te dio una posición temporal de 7 días gratis en nuestra empresa para que puedas ver cómo funciona este sistema, antes de tener que comprometerte a nada para poder empezar. Mientras ves este video, estamos colocando a gente debajo de ti, de la que tú tienes la oportunidad de obtener beneficios. De hecho, vas a cobrar por lo menos 3 miembros que se coloquen debajo de ti en la línea Power por el medio hecho de fijar tu posición y comprar nuestro increíble producto, pero debes tomar una decisión antes del próximo día de corte. Para maximizar la velocidad del plan de compensación de PLS, tenemos los miércoles de corte de cada semana. A la medianoche hora del pacífico, cada miércoles nuestro sistema comprueba quién ha actuado y quién no. Al actuar y fijar tu posición, serás recompensado siendo posicionado en la matriz antes de toda la gente que se apuntó después de ti. A medida que más gente se sitúa en la matriz siguiendo a su reclutador, el sitio a donde van es debajo de la gente que ya está colocada. Esto se conoce como derrame. Cada miércoles a la medianoche, nuestro sistema coloca a todos los inscritos en la matriz en el orden en que aparecen en nuestra página de genealogía. Así que cuanto antes fijes tu posición, antes serás posicionado en la matriz, lo que te dará la mejor oportunidad de conseguir derrames a medida que más y más miembros sean colocados en la matriz después de ti. No solo esta semana, sino también todo aquel que se apunte la próxima semana, el próximo mes y así durante meses y años venideros y lo que aún es más interesante es que no hay ningún requisito de inscripción para cobrar en la matriz y si quieres crecer aún más rápido y ganar aún más nuestro plan de compensación te paga en grande por compartir las herramientas y la oportunidad con otros de inicio cinco enormes generaciones de bonificaciones sin emparejamiento y un sistema que incluye este video que hace el 95% del trabajo por ti Expertos en la industria lo llaman la empresa más completa y de mejor calidad en la industria ¿Tú qué opinas? Recuerda, los miércoles son días de corte No dudes, si esperas, toda la gente que visitó nuestra página después de ti se colocará en la matriz antes de ti dejándote para siempre en una posición de desventaja respecto a ellos Toma tu decisión Fijando tu posición ahora, no solo cobrarás por cada persona que se coloque debajo de ti, sino también por cada persona que ellos recluten, cada persona que estos reclutados recluten, y así de manera sucesiva en los siguientes niveles en nuestra organización. Para cualquier promotor de Network Marketing que se tome en serio ganar dinero, PLS es absolutamente imprescindible. Con más de 300 millones de personas involucradas en esta industria en el mundo, esto es un montón de volumen que irá a parar a la matriz a medida que sigamos creciendo. Y el único sitio al que pueden ir estas personas es debajo de los que ya están allí. Por algún motivo, PLS es la empresa que está creciendo más deprisa de la industria y solo acabamos de empezar. No dudes, fija hoy tu posición y descubre las ganancias con PLS, Power Lead System.